Buenas, buenas, ¿cómo van todos? A ver, cuadramos esto aquí. Un poquito mejor, ¿cómo me ven ahí? Espero que me vean bien, Mucho gusto, Para los que no me conocen, Manuel Sánchez. Eh, si, y en Instagram me consiguen como arroba manitex. Se los pongo por aquí, bueno, donde salga el video. Para que me sigan, porfa. Eh, si me quieren seguir, se los agradecería mucho. Es gratis, a ver si podemos llegar aquí a los mil suscriptores algún día. Entonces, bueno, eh, si consideran suscribirse, muy chévere. Entonces, bueno, hace tiempo había subido una historia en Instagram donde había mostrado un aparato que iba a mejorar el Internet, eh, la velocidad del Internet, o mejor dicho, la cobertura del Wi-Fi en mi oficina, en mi oficina y en mi apartamento. Entonces, bueno, la, eh, se los debía y entonces aquí lo vamos a hacer hoy. Entonces, eh, vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, en un video anterior yo les había mostrado o hemos hecho la comparativa entre las tres proveedores de internet que hay aquí en Bogotá, al menos en la ciudad donde yo vivo, que es la capital de Colombia, que pues normalmente los tres principales son Movistar, Claro y ETV. Y pues eh, los que vieron el video miramos la comparación y pues encontramos que, que TV era el menos malo de los tres. Bueno, después de ese video eh, la verdad fue que me llegó una promoción, subí la velocidad del internet a 300 megas como por 10 mil, 15 mil pesos más, que son como 4 dólares, no, no lo sé, pero subí la velocidad y bueno, me ha ido muy bien. O sea, ¿para qué? Eh, si entregan casi los 300 megas. Eh, si quieren hacer la prueba de velocidad en su casa, simplemente se ponen a... se meten a speedtest.net y ahí miran cuánto es la velocidad de navegación de... de lo que les está entregando su ISP, Internet Service Provider o proveedor de Internet. Bueno, pero ¿qué pasaba? resulta que si se acuerdan de ese video pues él les mostraba que el router de la ETV realmente su potencia es muy baja porque pues su tra trabajo es otro ¿no? es recibir como la señal de la fibra óptica y ya o sea el, lo de hacer el Wi-Fi era como un plus y yo les mostraba en ese vídeo que yo tenía un router adicional un linksys que pues es de yo le digo rompemuros que es un linksys para 250 metros cuadrados entonces es un es un router bastante potente. Sin embargo, pues había un problema. ¿Donde, donde trabajo y donde vivo y mi apartamento es dos niveles, son dos, dos plantas, dos niveles. ¿Y qué pasa? Ese router, aunque es muy potente y todo, igual donde donde lo tengo que poner está pegado a una columna, ¿cierto?, de estructura y eso está lleno de metal por dentro y queda debajo de una escalera. Entonces, pues la señal obviamente se ve severamente afectada y reducida. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en el segundo nivel donde yo trabajo, pues la señal llegaba, pero no llegaba tan fuerte y bueno. Entonces, ¿qué hice? Yo hablé con la gente del Linksys me metí a ellos tienen un servicio técnico en línea me puse a chatear con ellos me dijeron que tomara habían dos opciones de equipos yo tomé la primera que es la que vamos a mostrar en este video y eh, pedí al aparato y ese aparato lo que hace es que se cuelga al otro router si se unen y es como si existieran dos wi-fi en este momento aquí en mi oficina y eh, pues obviamente la señal mejoró cómo sabemos que mejoró entonces yo les voy a mostrar aquí una app Ahorita más adelante les voy a poner una app que es totalmente gratis. Ustedes la pueden bajar del Play Store. No sé si para Apple está, eh, Store está. Yo me imagino que sí. Ustedes la bajan y es gratuita. Y ustedes miran ahí qué tan afectado y qué tan potente es su red Wi-Fi. Entonces yo les voy a mostrar. Yo así de esa manera me guié y yo supe pues que pues por lo menos donde donde está el televisor la señal llega o sea, llegaba la señal, llegaba fuerte, pero llegaba al mismo nivel que todos los otros wifi que tengo alrededor. Yo vivo en un conjunto residencial y hay muchos apartamentos y todos tienen pues routers, pues qué pasa? Se había una contaminación bestial de muchas redes y pues eso afecta. Entonces, con este aparato nuevo que pedí, pues obviamente la señal se disparó. Homero, ten cuidado. ¡Ay, claro! Hay que tener cuidado cuando haces algo como esto. Cara, Homero! ¡Déjame bajar! Tú mandas. No vuelvo a subirme a este auto hasta que conduzcas como una persona consciente. ¡Ya rugiste! Realmente la señal se disparó y ya la velocidad. Les puedo decir que en cualquier lugar, en las dos plantas, tanto abajo como arriba, tengo los 300 megas por wifi. Así se los digo. O sea, a todas. O sea, YouTube, Netflix, a todas. Entonces, eh, bueno, eh, cuando llegó el aparato hice un pequeño unboxing. Entonces vamos a ver el unboxing y seguimos con el video. Entonces vamos a ver el unboxing. Entonces si se dan cuenta es como pedir un router adicional, es un pequeño router, ese lo puse aquí en el segundo piso. Eh, simplemente es conectar, mmm, tienen que meterse por un navegador 192, 168, 1.1 y configurarlo. Realmente este video no se trata de mostrarles cómo hacer configuración de equipos, lo pueden conseguir en, en el mismo manual, en la misma página de Linksys. Lo que sí, si quieren hacer esto, deben tener en cuenta que el, la ex, el extensor del router sea compatible con su router en caso de que ustedes tengan un router adicional, si piden el de la ETV y les aconsejo que lo hagan, los que tienen ETV a mí me están llegando muchos correos que están ofreciendo una extensión gratuita, agárrenla porque pues ya hemos visto que pues realmente no es mucha la potencia que da el router en sí, ese que entregan no, entonces si les dan esa extensión agárrenla y pónganla es súper aconsejable van a mejorar un huevo la, la velocidad pues como la verdad, yo no lo tomé porque, como les expliqué a ellos, yo tengo mi propio router y yo adquirí mi propia extensión, que es compatible de Linksys con Linksys. Y eh, yo les voy a mostrar en la aplicación cómo ustedes pueden ver eh, por qué no están navegando rápido o por qué su navegación no está tan buena. entonces eh, Vamos a verlo, voy a grabar la pantalla del celular para que ustedes miren, miren cómo eh, cambian las potencias y así pues obviamente la señal del Wi-Fi mejoró. Ok, entonces yo en el Play Store bajé una aplicación que me permite medir la, el nivel o la señal o la calidad de señal de mi router. Entonces acá la tengo, se llama Wi-Fi Analyzer. Búsquenla así, es gratuita, la buscan en el Play Store. Y acá yo puedo ver todas las redes que están en, eh, digámoslo así, a mi alrededor. Entonces pueden fijarse cómo hay una cantidad de redes Wi-Fi, pues en el conjunto donde, pues donde estoy, donde vivo. Entonces, eh, acá estamos en. Eh, como el router es de 2.4 y de 5. Entonces, pues miremos cómo mejoré, cómo como yo veo que la señal me mejoró. Entonces, miren, en 2.4, que es donde casi todos los routers trabajan, y el que les entrega la ETV, miren toda la cantidad de, eh, de señales que hay. Pues obviamente pues se van a contaminar y... Pues va a poner lento y, y no, va, no va a tener el, la, el mismo performance. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está la red Manitech, la que está en verde, ese es el router normal. Y la que dice Manitech XT, ese es el del nuevo aparato. Entonces, si ven toda la cantidad de dBs que ganó toda la cantidad de potencia que ganó entonces eso me asegura pues, una mucha mejor velocidad de navegación. Pero, pues, el router que tengo es de doble tecnología. También navega en 5 eh, GHz. Y ahí es donde se ve la mayor diferencia. Entonces, acá estamos como en la parte inicial de 5 arrancando. Y, pues, acá se ve el router que está en la parte inferior, que es el que dice Manitech. Pero si yo me voy, si yo me voy aquí al que dice 5.8, que ya es como la, la parte más alta de potencia, miren la gran potencia que me está entregando la extensión del router entonces miren yo estando aquí arriba bien lejos de donde llega la señal donde está el primer router estoy conectado a esta wifi que dice manitech XT y pues miremos aquí en dog go los que no saben que es dog go es un navegador que guarda la privacidad se los recomiendo y miremos ¿Qué velocidad me está entregando bueno estamos estoy grabando este vídeo en hora pico entonces puede haber mucha gente conectada a mi misma red o oh, que puse mal es bit test.net a ver go ahora sí eh, yo apagué el VPN. No lo tengo encendido pues para hacer este video y vamos a decirle que lo pruebe. Recuerden que el celular no es tan rápido como un laptop un computador. Es un poco más lento de acuerdo al celular que ustedes tengan. Entonces, bueno. Bueno, entonces, eh, bueno, eh, no está llegando a los 300 en este momento, pero pues si ustedes se están dando cuenta, está llegando casi a los 200, que eso es muy bueno para una velocidad de baja, o sea, Cargo un video de YouTube en menos de un minuto. Y eh, bueno, eh, en total nos dio 203.59. Yo me imagino que en una hora de, de menos tráfico pues nos llega a los 300. He hecho la prueba y me ha llegado a los 300. Bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Los que se quedaron hasta acá, muy bien, muchas gracias. Los que se suscriben al canal, muchas gracias. Por favor, no olviden darle like. Eh, bueno, comentar, comenten lo que quieran. Eh, si quieren que les haga más... Eh, si, si quieren que les ayude con su red o algo así, pues nada más me escriben, me mandan un mensaje por, por el chat o bueno, cualquier cosa. Todos tienen mi contacto, si no, pues me, escriben, me dejan aquí los comentarios, yo trato de contestarlos. Y bueno, eh, espero que el próximo video ya no sea más de tecnología, sino más de viajes. Ya toda la cosa se está normalizando, así que esperemos que el trabajo se normalice y ya eh, podamos hacerles más videos de, de todos los viajes de trabajo que hacemos. Y bueno, muchas gracias de nuevo por ver y nos vemos en un próximo video. Chao, brothers.